no busquemos nunca lo que parece grande a los ojos de las criaturas. La sola cosa que nadie envidia es el último lugar. Este último lugar es pues lo único que no es vanidad y aflicción de espíritu. Sin embargo, el hombre no es dueño de su camino, y a veces comprobamos con sorpresa que estamos deseando lo que brilla. Entonces, coloquémonos humildemente entre los imperfectos, considerémonos almas pequeñas a las que Dios tiene que sostener a cada instante. Cuando él nos ve profundamente convencidas de nuestra nada, nos tiende la mano, pero si seguimos tratando de hacer algo grande, aunque sea pretexto de celo, Jesús nos deja solas. Cuando parece que voy a tropezar, tu misericordia Señor me sostiene, Salmo 93. Sí, basta con humillarse, con soportar serenamente las propias imperfecciones. He ahí la verdadera santidad. Santa Teresita del niño Jesús, ruega por nosotros.